y está un poco más compensada la presencia de mujeres, especialmente en la mesa, y sobre todo que se cuide un poquito más el lenguaje no sexista, también desde la mesa, que parece que en estas ciudades solo hay niños, solo hay ancianos, y cuando aparece la mujer, pues es la mala, de la película como Esperanza de de Más cosas. Bueno, una pregunta, un poco, también comentario a, a vosotros del proyecto que habéis hecho en las escuelas, también algo que ha salido antes, que o sea, da, da un poco la sensación que, que, bueno, que es un poco en relación a la sostenibilidad de este tipo de proyectos, ¿no? que antes ha salido el tema, yo creo que ha salido un poco como proyectos piloto y que, que, bueno, mientras son piloto, mientras son singulares, funcionan, pero que cuando esto se tiene que trasladar y reproducir, antes también se ha hablado de la reproducción, tampoco se sea reproducir exactamente, sino que sea recrearlos, o sea que tengan una cierta continuidad, eh, ¿qué pasa? No? Eh, y, por ejemplo, este de las escuelas está bien, ¿no? Pero en, en qué medida esto pues, también se interrelaciona con las materias que, que estudian, ¿no? Por ejemplo, ¿acaba siendo esto un taller aparte de todo o, acaba, o puede ser algo que se puede relacionar con matemáticas, con otras asignaturas con, eh, y que por tanto tenga calidad en las escuelas? Vale, eso mira, te contesto yo, eh, porque precisamente nosotros el proyecto que tenemos es como muy transversal, creemos que a través de la arquitectura se puede trabajar el arte, se puede trabajar las matemáticas, se puede trabajar la historia, se puede trabajar el conocimiento del medio, bueno, es una disciplina en ese sentido como, como maravillosa, ¿no? Y, y sí que eh, nosotros en el proyecto que, está, que hemos estado presentando a la administración eh, nos parecía que era un proyecto que había que implementar dentro, de, dentro del horario escolar, precisamente por esa transversalidad y porque estamos hablando al final de valores y de pedagogía urbana. Eh, la administración no lo ve, no lo ve, no lo ve, no lo ve. Tiene sus asignaturas estancas de las que de momento no se quiere mover, incluso hay problemas para implementar también en algunos, en algunos momentos, pues yo qué sé, como sido, yo sé, la educación para la ciudadanía, etc. Hay profesorado que sí lo ve, sin embargo, hay, hay colectivos incluso institucionales dentro del sistema educativo que sí lo ven, pero cuando vas a tratar de, de que esto de alguna forma se implemente dentro de, de, la, de la educación formal, tienes que salirte del horario escolar y bueno, están las extraescolares, ¿no? que también de alguna forma es, es educación escolar, sucede, es una educación que sucede en la escuela, pero bueno, la administración en ese caso no lo ve. Pero bueno, que, que tampoco pasa nada, que tampoco creemos que nosotros que la educación tenga que suceder dentro de la escuela, ni mucho menos, sino que como creemos que puede suceder en cualquier otro sitio, pues estamos buscando la forma en la que podamos desarrollar el proyecto. Por eso también lo de la plataforma web, que tenemos que sea como muy abierta, en el que dar algunas orientaciones y que sea aquella persona que quiera la que pueda trabajar de forma de forma autónoma no y fin y Bar no que andaban por aquí igual pueden contar Loren puede contar algo también al respecto sí me estoy pasando el libro, ¿no? no sé si no, no, no, no. Parte de sinergia sostenible entraré. Pues que desde la propia experiencia ¿no? nuestra, que lo que se comentaba ahora, al respecto de lo que tú has comentado y lo que ha dicho la compañera también. Eh, nosotros hemos visto también la misma problemática. Desde la administración no hay ningún tipo de, de apoyo, no hay ningún tipo de ayuda, ni siquiera actitud. no eh, Sin embargo, la gente la gente que participa en esos talleres, incluso los padres, porque nosotros hemos hecho digamos, varios tipos de talleres. Unos en, en sitios cerrados, en los que hay profesorado, lo que sea, y están los niños solos, digamos y luego otros en el espacio público pues en el que ya están sus padres por, por el tema de yo sé, de cualquier tipo de peligro. no Entonces, eh, los padres todos volcados, en plan, necesitamos más iniciativas como estas, necesitamos hacer más historias así, ¿y por qué no las lleváis a las escuelas? Imposible. Imposible. Sin embargo, nos hemos encontrado con otros tipos de colegios en zonas rurales, como pueden ser la Barfusa, por ejemplo, cerca de Estella y tal, pero claro, nos encontramos con qué, ¿Con qué dirección, la, la dirección es la que, la que impulsa ¿no? el, el tema precisamente a lo que tú comentabas. Entonces eh, son colegios que trabajan por proyectos y entonces implican ya todo este tipo de la arquitectura, la participación, etcétera, en las propias asignaturas, en las que matemáticas, etcétera, y todo están, eh, se desarrollan en otros contextos además que igual ni siquiera son en la propia escuela. Bueno, un poquito de aclaración. el riesgo de romper el hilo de la conversación y te disculpas por ello, simplemente quería comentar que habréis visto en las redes sociales que esta mañana se suicidó una mujer en Baracaldo cuando la iban a desahuciar, entonces eh, han, han convocado una, una concentración en una plaza de Baracaldo que queda justo al lado de la parada del metro a las seis y cuarto y otra una hora más tarde a las siete y media en los juzgados de Baracaldo, lo digo simplemente para quien se quiera contar Bueno, después de gana, bueno, que es, nos cuento un poco de una experiencia que hemos activado recientemente en relación a, a escuelas. <coughs> uh, nosotros hemos activado una experiencia un poco a la inversa: es decir, uh, invitando a las escuelas a partir de un tema de trabajo que. que eh, que participen en un proyecto que lo que hemos hecho es buscar una serie de personas que están vinculadas al arte y a la educación eh, digamos más especializada a tutorizar al profesorado de manera que es el propio profesorado quien aporta los proyectos que están haciendo en las escuelas y esto ha funcionado bien o sea, en el primer año que lo hemos eh, activado se han apuntado en, en la zona en la comarca a 24 escuelas es decir que eh, que además desde fuera nos daba la sensación que el tema arte nos estaba tratando y, es, y en realidad se está tratando. Lo que pasa es que las propias escuelas muchas veces tampoco pueden sacar fuera lo que se está haciendo. ¿no? Entonces, no sé, combinar estas acciones, yo creo que está bien hacer pruebas piloto y además entrar en las escuelas y que las escuelas se mezclen eh, con profesionales, con otras miradas. Pero también los tenemos que escuchar, ¿no? Entonces, no sé, encontrar un ritmo combinado puede ser también una posible estrategia de trabajo. Nosotros esto nos ha funcionado, solamente pues, para. Sí, al de. Sí, al de esto. Bueno, quizás ya lo, ya lo conozcas, pero el, el WENG sí que tiene un programa que se llama Aprendiendo a través del arte, en el que sí se trabajan las asignaturas, eh, pues las matemáticas, eh, geografía, eh, bueno, cualquier asignatura con, con un artista que, que lleva que va durante todo el año, una vez a la semana, a, a, a una escuela, y, y es un programa que van manteniendo en el tiempo de tres años y que lo está funcionando bien. Y sí que, digamos, no es mediante una extraescolar, sino que es en el, dentro de, del currículum. Y bueno, pues te quería, bueno, quería aprovechar y, y quería hacerte una pregunta que no pude hacerte a la mañana. Y que era, bueno, has mostrado diferentes, eh, diferentes proyectos artísticos y me estaba dando la sensación como que en algunos de ellos eh, la actitud de, del artista, por ejemplo, en el... Eh, en el de SK8, SK8 ¿no? pues la actitud de artista era como eh, buena voluntad, ¿no? eh, de, de hay algo que se necesita, pues vamos a ver, eh, propositivo y eh, como en positivo. ¿no? Y que hay otras actitudes que son como a través del de crear malestar, ¿no? pues hacer una propuesta artista, artística que me parecía que era más como el, el caso de democracia, ¿no? pues, eh, a través de crear un pequeño problema que no existía, como dar eh, dar visibilizar, eh, visibilizar otro problema que sí que existía. ¿no? Entonces, eh, aparte de, de estas dos actitudes de artistas respecto a, a, a la ciudadanía o de maneras de relacionarse el artista con, con, la, con la ciudadanía, si dentro de, la, de los diferentes proyectos que habéis apoyado eh, puedes eh, detectar otro tipo de, de actitudes o de relación entre el artista y, y los ciudadanos en este tipo de, de, de proyectos. O sea, una es como, digo, bueno, o al menos era como mi lectura, ¿no? Como una más eh, buen voluntarista y la otra es más como desde, desde, desde el conflicto. Uh, bueno, nosotros, a ver, desde, desde bastante tiempo hemos intentado que, que las prácticas artísticas que se han, uh, se han producido en el marco de densidad tengan esta voluntad de interacción social. ¿no? Por tanto, uh, a ver, este buen rollismo en ciertos casos aparece, ¿no? Muchas, cuando, a ver, cuando este tipo de, de prácticas lo que haces es que se interrelacionen, tengan acciones educativas uh, uh, busquen, a veces sean como mediadoras ¿no? en relación con el contexto social uh, pero es evidente que también nos interesa esta parte más crítica ¿no? que puede proponer el arte o esta mirada como más crítica entonces a veces combinar um, o sea, hemos intentado que haya distintas maneras y distintos matices ¿no? quizá hoy solo podemos poner dos proyectos pero seguramente que que entre esta, esta especie de servicio público que asume en este caso el 3 para proponer un servicio que en el fondo es quizá algo que podía haber promovido directamente el Ayuntamiento, pero bueno, ellos asumen ese papel de mediación, uh, quieren hacerlo a través de una historia mucho más participativa, por tanto más experimental, es decir, que hay algunos elementos, un tema de autoconstrucción, hay algunos elementos de innovación que seguramente si lo hubiera tomado directamente Uh, el ayuntamiento pues, lo hubiera encargado a una empresa y aquí se acaba. ¿no? Digamos se pierde todo este, toda esta historia. Uh, pero de esto, entre esto y lo otro, es evidente que hay muchos matices. Entonces, bueno, claro, ahora aquí entrar en cada proyecto sería ir mirando ¿no? en qué medida, o, o incluso hay proyectos fallidos ¿no? que, que uno piensa que van a generar una dinámica de relación social. Y, y acaban generando pues, un cierto rechazo o una indiferencia total. Entonces, entre un polo y otro hay, hay, hay bastantes matices distintos. ¿eh? Bueno, siguiendo un poco, el te quería preguntar también esta mañana, pero no hubo tiempo, que, que expresaras tu valoración personal sobre Has hablado de cuando esto se en el que el arte entra en el sistema, ¿no? entra en el sistema como un, como digamos un actor y que en lugar de proponerse como una obra se propone como, como un sistema, ¿no? como una, una valoración tuya acerca de este modelo. La palabra sistema es compleja, entonces, a ver, igual no queda claro. No es que el, el arte entre en el sistema, el arte actualmente está en el sistema. O sea, hay un sistema que sistema arte, que funciona de una manera u otra. Yo lo que proponía era un tipo de, de manera de entender, o de construir, o de hacer arte eh, generando un sistema. O sea, algo más complejo, en el sentido de complejidad. Y podemos, hay una, digamos, podríamos decir, hay una manera de hacer arte que es generar una obra. ¿no? Yo estoy en el estudio, hago obra hay otro tipo de prácticas que han entrado más en algo más parecido a lo que es generar un proyecto, por tanto es ya un poco más complejo y por tanto tiene unas fases y tal. Yo creo que empieza a haber una serie de, de mecanismos de trabajo que, que lo que están es generando sistemas, y es esto lo que me interesaba, es decir, eh, entonces sistema en el sentido... ¿Cómo, ¿Cómo lo valoro? Vale, vale. Yo lo valoro bien. Bueno, es que yo, yo, yo apuesto para que esto sea una, un ámbito de trabajo. ¿Podrías explicar un poco más lo del sistema? No, a no, ver, no. no, sistema. A ver, quizás lo que digo, es una palabra. Es sencillamente es como un paso más de complejidad. Es decir, que incorpora. Uh, digamos, a mecanismos colaborativos uh, que incorpora pues, múltiples aspectos. Es decir, digamos, es algo como mucho más grande donde da cabida a uh, muchas más cosas. Incluso el trabajar con otros proyectos que tienen su propia autoría. Entonces, digamos, generar como unos ámbitos de trabajo más complejos. Y yo creo que hay proyectos que se está dando esto. Uh, vosotros habéis contado, hemos hecho un nuevo colectivo, ¿no? O sea, habéis generado un taller que ha generado un nuevo colectivo. Quizás este colectivo continúe o continúe, pero es que una, una dimensión que va, más allá, va un poco más allá o apunta a una posibilidad de ir más allá que un proyecto. Entonces es en esta sensación que creo que aquí se está produciendo un cierto cambio. ¿Quiere comentar algo? No. Bueno, pues igual cerramos. Ya realmente es la hora. Ya cerramos. Vale, pues sin más. Eh, ha sido muy emocionante todo, todo el proceso. O sea, estamos, la verdad es que estamos encantados. Eh, estamos muy cansados también, pero ha sido pues, como muy gratificante, ¿no? por una parte volver a retomar contacto con muchos amigos, desdigitalizar ciertas relaciones también y poder haber, hecho, haber llevado a cabo algunas prácticas que encima han sido muy satisfactorias también para los colectivos que, que las han llevado a cabo, también para la gente que ha participado en los talleres, haber descubierto ciertos espacios y a ciertas personas. Y, y nada, muchísimas gracias por venir, estamos encantados eh, intentaremos retomar algunos de los temas muy interesantes que han surgido por aquí para, para poder eh, volver a empezar a trabajar o seguir trabajando para, para crear eh, otro encuentro que tire un poco más del hilo de todas estas cuestiones, de problemáticas hemos escuchado a Richie, por lo cual trataremos de, de construir ese nuevo proyecto también atendiendo y escuchando muchas de las cosas que, que, que nos han quedado de este encuentro. Y muchísimas gracias, mías que No, no sé. Ah, una cosa. Eh, voy a coger este micro. A ver, quedan, quedan unos unos. Quedan unos pocos pinchos donde han sobrado de la comida y los iban a tirar, no nos gusta tirar nada, eh, están donde hemos estado comiendo el pincho, luego si alguien todavía quiere comer algo vamos a llevar esa bandeja también allí y, y podéis eh, acabar con ellos. Y bueno, su no sé si vais a seguir con la silla o lo damos por... Sí, bueno, pues ellos estarán también por la silla por ahí, por lo cual es una buena excusa igual tener las pinchas para mantenerlos un rato más por aquí y hacer alguna entrevista. Eh... Vale, es que de casco, ¿eh?